Hola, ¿qué tal, piferos? Yo soy Cerecero y vamos a tener el primer review oficial de Foot 16 y qué honor tener a Robert Lewandowski, este gigantote polaco. Eh, la verdad, un jugadorazo, un jugadorazo. Vean las estadísticas, 90 de tiro, 86 de regate. Es un tipo realmente muy bueno. Vamos a ver las, las estadísticas dentro del juego. ¿Qué nos presenta? Vean las voleas, vean la fuerza de tiro, eh, le pega con las dos piernas, excelente. Es un cazagol, estirador, calculador. Bueno, no puedo dejar de alabar a este loco narizón orejón de Polonia Directamente para el mundo exportación oficial polaca eh, Vamos a ver eh, qué nos ofrece Pues el líder del aire es un tipo que muy muy bien va de cabeza Es muy fuerte, es un camionzazo, no lo tiras Potencia de tiro a morir Un jugadorazo que le pega de donde sea Y dentro del área es simplemente letal Vamos a ver qué es lo que te puede dar Vean aquí Power Punch Cómo le pega al palo y yo creo que hasta le dolió la cabeza a Ter en regreso y termina haciendo gol. Eh, un tipo que, pues, si le das la pelota con poco espacio te va a generar una oportunidad. Vean la fuerza que tiene, donde las coloca? O sea, yo solamente le di fuerte y él la puso en el ángulo. Así, casual, casual, casual. Vean nada más el tiro donde la coloca. No lo puedes dejar solo en el área porque de donde esté la va a meter. Vean, poco ángulo ahí. Y logra meterla. Ahora el control de balón y el regate es clave en Lewandowski. Vean cómo se quita a dos. Vámonos, se quita a cuatro. Adiós, a la cocina, papá. Se metió hasta la cocina y se hizo unas quesadillas. Lewandowski. Y claro, ahí para la foto, el póster para tu cuarto de un calendario tuyo, Lewandowski. Vean nada más cómo se quita a los dos. Y tira, realmente vale, vale la pena tener este jugador en tu equipo. Es un tipo, pues sí, caro. Pero que va a rendir en la cancha lo que pagas por él. ¡Vean el power punch! Desde afuera del área ¡Vean punch! Desde fuera del área ¡Qué locura de gol! Y en poco espacio Ahí me definió un partido Lewandowski Al minuto 115 Una locura de él Yo de verdad pienso que es el mejor delantero Al momento con el que yo he tenido la oportunidad de jugar no necesita espacio para pegarle fuera del área eh, No lo tiras, los cabezazos Vean nomás ahí Se le apareció un, el chamuco al defensa Las voleas que hace también eh, Es un delantero muy completo Vean aquí se va del estadio Ya me voy, ya me voy, ya me fui <risa> Vean, el golazo de Robert Lewandowski Yo lo recomiendo Fifásticos recomienda a Robert Lewandowski Yo soy cerecero y recuerden los fiferos Jugando con la torre polaca ¡Sí pa la vida!